¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas, pequeñas lechucillas, al tercer episodio de la segunda temporada de Charla con Atenea. Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología. Como ya os adelantaba en los demás episodios, vamos a continuar con la historia más intrínseca dentro de la mitología griega antes de pasar a la latina. Llevo ya varios años hablando en redes sociales de este tipo de historias, el origen de los mitos, las criaturas que aparecen en las diferentes leyendas, pero... Hay una de estas aventuras que nunca había podido contar por tener demasiado que explicar. Es por eso que hoy vengo a hablaros sobre los Argonautas, traducidos literalmente como marineros en el barco Argo. Se calentaron mucho la cabeza. Que muchos ya conoceréis además de esta historia, pero otros estaréis en plan, ¿y esos quiénes son? Pues esos son unos pirados que antiguamente eran llamados héroes, que decidieron que sería estupendo navegar desde Yoclo, una ciudad de Tesalia, hasta la Colquide donde ahora está Georgia, pero no la de Estados Unidos, sino la que hace de intersección entre Europa y Asia, para buscar una cosa mágica llamada Bellocino de Oro. ¿Por qué querían eso? ¿Quiénes fueron los locos? ¿Quién narices es Jason? Pues a todas estas preguntas vamos a ponerle respuesta en unos minutos aquí en Charla con Atenea. Recordad que podéis seguirme también en redes sociales como arroba paquibel con b y con dos ls para información extra sobre la cultura clásica y la mitología. Empecemos con las locas aventuras de los argonautas. Como siempre, es importante que conozcáis por qué sabemos de esta leyenda y cómo ha llegado a nuestros días. Esta historia era tan conocida en la antigüedad y tan valorada que muchos autores hablaron sobre ella. Homero cuenta de este barco, Argo, que fue el primero en poder atravesar las rocas errantes, pero no comenta nada acerca del vellocino. Pero es en Píndaro, en su pítica cuarta, donde encontramos el testimonio más antiguo sobre esta historia que nos ha llegado. Habría muchos más, pero no tenemos constancia real de ninguno anterior. Eurípides también nos cuenta cosas sobre este viaje en su Medea aunque no es la temática central de la obra. Os he dicho que el de Píndaro es el más antiguo, pero no era el más completo. Ese honor lo ostentan las Argonáuticas, de Apolonio de Roda, una obra del siglo III a.C. Tras este, como relatos también con bastantes detalles, tendríamos la Biblioteca Histórica de Diodoro Siculo, la Biblioteca Mitológica de Apolodoro, las Fábulas de Higinio y la Argonáutica de Valerio Flaco, además de la Argonáutica Órfica, un poema épico anónimo del siglo IV después de Cristo. Pero no solo hay restos de la leyenda de Jasón y sus colegas en manuscritos e inscripciones, sino también en obras de arte como las metopas del monóptero del tesoro de Sición en Delfo. Para los que no habéis estudiado historia del arte, las metopas era una zona que había en los templos en los que tienen los tejados a dos aguas, es decir, con forma como de triángulo. Si te pones de frente al templo debajo de ese triángulo, había una franja decorada, tanto con en realidad ves como con unos cuadrados de piedra entre secciones esos cuadrados son las metopas, pues en el templo de Sicción de Delfos están representados personajes como Frixo y Orfeo, así como la misma nave Argo. Dicho esto, vamos con el meollo, ¿por qué decidieron realizar este viaje tan arriesgado? Todo este lío comenzó en la ciudad de Tesalia llamada Yolco. en esta ciudad reinaba una persona llamada Esón.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 Lo primero que hizo Jasón, como buen griego, fue consultar a un oráculo por si las moscas. Recordad que los griegos no hacían absolutamente nada sin consultar primero a un oráculo que les comunicase lo que los dioses sabían. Porque los dioses lo sabían todo. Y cuando digo nada, es nada. Ni siquiera mmm, poner a lo mejor top. Bueno, tomates, no porque no había, pero a lo mejor, yo que sé, plantas, trigo. Pues no, primero tenían que consultar al oráculo. Teniendo el beneplácito del oráculo para viajar, decidieron construir la nave, que no sería una cualquiera ni mucho menos. La mismísima Atenea supervisó la construcción, que se realizó con madera de los árboles del monte Pelión y que tendría 50 remos. Otro dato curioso es que la proa tenía el don de profetizar, cosa que les venía bastante bien. ¿Lo usaron en algún momento? No. De esta proa, ni no. Ni noticia. A partir de aquí. Finalmente, la nave se llamó Argo en honor a su constructor, Argos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 Pero vamos a destacar varios importantes. Heracles, o Hércules, como lo conocéis mucho. Orfeo, el de la Lira. Hilas, el amante de Heracles, porque sí, Heracles tenía amantes varones también, pero claro, eso a los divulgadores se ve que se les olvida. Tifis, que era el timonel del barco. Cetes y Calais, que eran los hijos, ambos, del dios del viento, Boreas. Y los dios oscuros, hermanos de Helena de Troya, más conocidos como Castor y Pollux, pero aquí Pollux aparece con el nombre de Polideuces. Hay autores que no meten a Heracles dentro de esto, pero yo sí. Porque así tiene más jugosidad la cosa. Después de los pertinentes sacrificios al dios Apolo, zarpan por fin rumbo a su primer destino, Lemnos. Esta isla estaba habitada exclusivamente por mujeres, las cuales habían matado a todos los hombres porque habían tenido la osadía de casarse en matrimonio con mujeres de Tracia, alegando que las de Lemnos habían empezado a contraer mal olor. Honor que había sido provocado por Afrodita después de que todas ellas dejasen de rezarle. Al llegar allí, las Lemnias les recibieron y claro, había necesidades que cubrir, además de la pertinente repoblación que tendrían que hacer para que su estirpe no muriera. Por ello, muchos de los Argonautas finalmente tuvieron lazos amorosos y lascivos con ella durante un periodo de tiempo bastante largo. Tanto que finalmente Heracles tuvo que ponerles firme y decirles que tenían que salir de allí para proseguir. Claro, recién salen y lo primero que hacen es eso... Hombres. Una vez de nuevo en la nave, Orfeo les fue guiando hasta llegar a la isla de Electra, en Samotracia, donde aprovecharon para realizar los pertinentes ritos mistéricos. Aquí hay dos vertientes diferentes para qué pasó después de eso, pero yo voy a coger la que más me gusta porque es que os vaya a echar una risa. Desde Samotracia navegaron hasta una isla de Frisia donde vivían los doliones. Su rey, Cícico les recibió de mil amores y estuvieron abasteciéndose allí hasta que partieron de nuevo, pero una tormenta en mitad del camino le hizo darse la vuelta por la noche. Los dos leones, que entre que era de noche y la lluvia no veían un carajo, pensaron que eran enemigos y empezaron a luchar unos con otros. La cosa se puso intensa al nivel de que los argonautas, sin querer, mataron al mismísimo Cícico. Cuando finalmente se, se dieron cuenta de lo que había pasado, cesaron la lucha y y esto es lo mejor, se pidieron perdón mutuamente, le hicieron los honores funerarios a Cícico y prosiguieron su camino como si nada. Simplemente maravilloso. Cuando llegaron a Misia, decidieron hacer una pequeña parada para poder coger frutos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 obligaba a todos los que venían a su ciudad a luchar con él en combate cuerpo a cuerpo donde los mataba a todos. En el caso de los Argonautas, eligieron para luchar a Polideuces, es decir, a Pollux. Una versión dice que Amico no pudo contra él y terminó rindiéndose, afirmando que no volvería a pedir a nadie que luchase contra él. En otra versión directamente el Argonauta se lo carga y deja la ciudad sin rey. El siguiente destino fue un lugar remoto de Tracia donde vivía Fineo, el que había sido rey de esta tierra pero que los dioses condenaron a varias cosas. Ser adivino que veía el futuro, quedarse ciego y ser custodiado por las arpías, que no le dejarían comer jamás, pero no moriría. En completo amo. Ya llevaban bastante tiempo navegando y perdiendo la esperanza, así que querían que Fineo les dijese qué iba a pasar. Este no se negó, pero les puso como condición que primero debían librarle de la arpías, Así que Cetes y Calais, que tenían alas por seis hijos de Borea, se pusieron a perseguirla. Unos dicen que tanto ellos como las Arpías murieron durante esta persecución. Otros dicen que Iris, la hermana de las Arpías, salió en defensa de las mismas y que viendo esto, el dios Tifón salió del monte Vesubio, sí, el que destruyó Pompeya, y le obligó a dejarlas tranquilas, por lo que ellos volvieron a la nave mientras que las Arpías se recluyeron en una gruta en Creta. Sea como fuere... Fineo quedó libre, por lo que cumplió su promesa y le hizo esta adivinación. Tendrían que ir a las rocas sin plegades para atravesarla, pero antes debían lanzar una paloma o una grulla. Si el ave pasaba la roca y vivía, debían atravesarla, pero si el ave moría, debían ir por otro camino. Estas rocas tenían la peculiaridad, además de ser enormes, de moverse de forma constante, como las escaleras de Hogwarts. Los argonautas le hicieron caso y soltaron una paloma, que perdió un par de plumas pero al final llegó sana y salva al otro lado. ¿Cómo lo vieron, mm, lo hizo un mago. El caso es que finalmente ellos también pasaron y por eso esta nave es famosa, por ser la única capaz de atravesar las rocas mágicas que se mueven. Después de esta hazaña, las rocas permanecieron inmóviles para siempre. Gracias a esto pudieron llegar hasta el Ponte Oxino, el país de los Mariandinos. Fíjate tú por dónde que el rey de esta gente llevaba años siendo enemigo de Amico, el rey aquel que mataron en el combate. Claro, al enterarse de que uno de estos tíos lo había matado, los trató como a rayes. Aunque no todos corrieron la misma suerte, ya que a uno lo envirtió un jabalí y lo mató. Y al pobre de Tiffy le atacó una enfermedad que lo mató también. Unos segundos de silencio por Tiffy, gran timonel. Bueno, como no se iban a quedar de por vida llorándole tampoco, el rey del lugar hizo que su propio hijo, Dash Thilo, le hiciera de guía y lo acompañara hasta la Cólquide, mientras que Anceo, hijo de Poseidón, fue el que sustituyó a Tifis. Después de esto, pasaron por varios lugares donde se le unieron más griegos con ínfulas de dioses terrenales, porque habían acompañado a Heracles cuando éste fue contra la Amazonas. Siguieron viajando y pasaron por las tierras de la Amazona, los Caribes y hasta la isla de Ares, que tenía unos pájaros tolocos que empezaron a atacarle y de los que se deshicieron, ojo cuidado, gritándole y dándole golpes en los escudos. dándole golpes a los pájaros, no, dando golpes a ellos en los escudos. Allí más peña se unió a ellos reclamando un trono o no sé qué narices y siguieron pasando por sitios que no merece la pena destacar hasta que, por fin, llegaron a la colquide. Una vez allí, Jason le dijo a Etes, el rey del lugar, que quería el vellocino de oro y el rey le prometió que se lo daría solo si era capaz de... Atenciones, eh. arar y sembrar el campo con unos dientes de dragón con el apoyo de dos toros que tenían las pezuñas de bronce y echaban fuego por la nariz y que él mismo debía domar. De y después tenía que matar a la serpiente o dragón, porque las dos palabras vienen de la misma raíz, que nunca dormía porque estaba a los pies del árbol donde se encontraba enganchado el vellocino. Claro, por un lado Jasón flipó un poco. Pero después de todo lo que había pasado y todo lo que había visto, ya le valió madre todo y dijo, vámonos, no, lo que tú digas, mi rey. La suerte que tuvo fue que Afrodita estaba de su parte e hizo con la ayuda de su hijo Eros que Medea, la hija del rey, que también era hechicera y de la que tenéis vídeo en las redes sociales también sobre ella, se enamorase perdidamente por su hueso. Claro que te ayude una bruja, pues es un plus. Así que Jasón aceptó llevarla con el ayolco cuando se fuesen de vuelta si le ayudaba. Medea aceptó... Y ya iba él confiado al 200%, porque eso de que una hechicera te ayude, pues te da subido. La chica le dio un aceite mágico para que se lo echase y, se y que sirviera de protección contra los toros. Tras conseguir arar con ellos, echó la semilla en la tierra y de ahí a los setas surgieron centenares de hombres portando armas llamados espartos que se lanzaron contra Jason para lincharle. Medea le dijo entonces que arrojase una piedra entre ellos y captando ese movimiento, los espartos se pusieron a luchar unos con otros. Pero siguiendo con la tarea, la hechicera durmió a la serpiente y fue así como consiguieron el vellocino. Pero no había tiempo para celebraciones porque este cabreado, iba con la idea de quemar algo con los tripulantes dentro. Por poco llegaron a tiempo para poder escapar, uniéndose así Medea junto con su hermano Absirto, apenas un niño, a la expedición de vuelta a Yulko. Esa es una de las versiones. Otra dice que Absirto no era un niño, sino un heraldo del rey para que siguiera y matara a los argonautas. En el caso de creer en la versión de que era su hermano y que era un niño, Medea, para librarse de su padre que los perseguía, decidió que lo mejor era despedazar a Absirto, y tirar los restos al mar, haciendo que Aete se parase para recogerlos y así cesar en la persecución. Si decidimos centrarnos en la otra versión, Medea no hizo nada, simplemente los algonautas decidieron cambiar de ruta para no volver a pasar por las rocas móviles esas, porque ellos no sabían que se habían quedado paradas. Mala idea, porque terminaron dándoles caza en una de las ciudades vecinas. El rey de este sitio le contó a su esposa que decidiría qué hacer con Medea dependiendo de si aún era virgen o no. Si lo era, la devolvería con su padre para garantizar una alianza, pero si no lo era, se la dejaría a Jason. La mujer, que se ve que le dio pena a los amantes, comunicó esto a Jasón y él decidió desvigar a Medea, con lo que finalmente el rey este se la tuvo que dejar. A pesar de dejarla en marcha, en esta versión absirto, que sigue vivo, quiso seguir persiguiéndolo hasta que llegó a una isla donde pilló solo a Jasón que estaba haciendo los sacrificios pertinentes, y su idea era cargárselo pero finalmente es Jason quien le da muerte. Aquí ya los autores antiguos se pelean unos con otros, porque unos dicen que siguieron X ruta, otros dicen que siguieron la ruta Y, pero ninguno se pone de acuerdo. Donde parece que sí que hay consenso es en varias aventurillas que pasaron antes de llegar, como cuando visitan a Circe en la isla Ea y esta purifica a Jason y media por el asesinato de Absirto, o cuando pasan por Donde la Sirena y, gracias a la música de Orfeo, consiguen salir vivos. Tras muchas vueltas y con la ayuda de los dioses, consiguen por fin llegar a Yulko y entregar el vellocino a Pelias de una vez. Sabiendo que lo más probable es que siguiera en sus trece, Jasón y Medea tomaron un plan para asesinarlo. Medea convenció a la hija del rey de que ella le podría devolver la juventud a su padre si a esta le cortaban en pedazos y lo cocían. Las chavalas, sabiendo que era una bruja, le hicieron caso y como es evidente, Pelias muere. Aquí ya volvemos a tener dos caminos. O el hijo de Pelia, Acasto, se venga los ambos de allí, o bien es el propio Jasón el que le cede el trono a Acasto. Finalmente, Jasón y Medea se retiran a Corinto, donde siguen ambos amantes con su vida en común, mientras que los Argonautas realizan juegos fúnebres en honor a Pelias, o era Zeus. El caso es que termina jugando. No me digáis que no ha sido una auténtica fantasía esta historia. Es que ha tenido de todo allá. Es posible que os haya recordado en parte a La Odisea, así que os dejo una encuesta en Spotify con la siguiente pregunta que también podéis responderla en YouTube. ¿Qué os ha gustado más, La Odisea, que os la conté en la primera temporada, o La Argonáutica. Por hoy hemos tenido suficientes emociones fuertes, pero esto no acaba aquí. Hay un personaje de esta historia que se desvía de sus compañeros en un punto y que tiene sus propios salseos. Tan interesante fue su historia que hasta Disney le rindió homenaje. Estad atentos al siguiente episodio porque me imagino que ya sabréis qué os voy a contaros. Os recuerdo que si queréis que trate algún tema en concreto tanto por redes como por el podcast, podéis mandarme un mensaje privado a través de Instagram o Facebook o comentar tanto en YouTube como en TikTok, que estaré pendiente de todas vuestras sugerencias. Bueno, pequeñas lechucillas, os dejo reflexionando sobre quiénes eran los verdaderos villanos de esta historia. Pasad un buen fin de semana y recordad, como dijo Virgilio, el amor todo lo vence. Sed buena.